Mi sueño como ingeniero siempre ha sido aportar mi granito de arena para que esto ayude de alguna forma a la sociedad. Tener la capacidad de resolver problemas, de poder trabajar bajo presión. Nunca he pensado en poner límites al desarrollo, tanto personal como cualquier tipo de proyecto, y así es como se consigue innovación en el futuro. ¿Tienes un sueño? Haz como Lucas. Ven a la UPV.